Yo, yo, yo, yo, ¿qué pasa, mi gente? YouTube, soy yo, Rex, y estamos aquí jugando el Pinball Effects. Y bueno, este, este juego me lo descargué hace un par de días. Y el resto no estoy jugando, es eh, eh, como ha salido la película de Deadpool, Entonces, o más claro, Deadpool. Ha salido la, la película de Deadpool, este, me lo descargué y me llamó mucho la atención. Y voy a jugar el nivel de Deadpool, a pesar de que este juego nunca lo había jugado, si lo había escuchado, pero nunca lo había jugado. Eh, viene con diferentes expansiones, como es la de Deadpool, y otra más que no recuerdo. Y bueno, este lo que hace es, ¿cómo decirlo? A ver. Lo que hace es llegar y, y simular que estamos jugando, o sea, estamos jugando el, el... Estamos jugando Pinball como si fuese en la vida real, entonces como que... Ya van a ver las pequeñas cinematográficas Como es la de aquí Que es un lapso pequeño que muestra Las vistas así de pinball como es Y ahí tenemos a Deadpool con monta su cigarro y hecho el, el chef Deadpool es un gran superhéroe pero con, Pero con poderes subnormales Bueno, empezamos Vamos a probar un poco de suerte Oh, ok, okay. <risa> Está el carajo en serio Y de paso se toma el <risa> Se toma el tiempo de, de apagar el fuego Ok Ok bueno, desapareció Deadpool y ¿dónde va a estar ahora? Deadpool. Ahí apareció, ¿qué carajos? <ríe> Super épico, ¿no? <ríe> Dios, pero ¿por qué Deadpool es tan imbécil? Ok. Oh, mi Dios, mi Dios. Un, un punto de bonificación. Todo va bien, todo va bien. Hasta la normalidad no se me ha olvidado cómo jugar el, el Pinball Effects. Ok. Falta que pierda Lo más épico es como Deadpool está tranquilo descansando y uno está que se mata jugando Sovai, Ok me he perdido Oh fuck perdí, perdí Ok this could carajos increíble como se le transporta no sé que Deadpool se podía teletransportar. De hecho, creo que ya vi su película y en la película me di cuenta que es el único superhéroe que he visto en toda la historia que utiliza, No claro, cómo apaga eso, que utiliza un taxi para poderse teletransportar. Teletrans, qué épico, no nunca había visto eso. Pienso que Deadpool es un superhéroe que sale totalmente de la rutina, porque como ven ahorita lo que está haciendo Sale la rutina Porque sencillamente En su película, en lo que pude apreciar Y lo que vi me, la vi, me la fui a ver al cine Tres veces Me di cuenta que es un tipo el cual Le importa un carajo el mundo y la sociedad Y como vemos Él tiene una amiga que creo que es ciega Es una anciana que vive con él Y, lo que, y, la, y la, el superpoder De Deadpool Acaerse <eso> como baila baila <ríe> Lo increíble es que él vive con una, una persona que es ciega, totalmente ciega ¿Y qué? Y esta persona que es ciega este, lo cuida de él, porque él, él, él, él puede curar y sanar rápidamente A diferencia de otros superhéroes, él, él puede cortarse y todo y, y puede sanar y curarse Oh, si se dan cuenta en medio me sale una granada Una granada para que no pierda Espero poder utilizarla Ok <risa> ¿Qué carajos, Didpool, en serio? ¡Oh, Dios! Utilicé la granada. Y di un soplón. Por el Ok, ¿qué pasó? Ok, me imagino que tiene que <risa> transportarse. Y otra vez dar el giro de la suerte. <risa> no puede ser, perdí. voy a poner mi nombre. Mi nombre es... And even knowing maybe half battle, it won't help you from stinking next time too. Qué épico como va la tierra. You're welcome. You're welcome. Dice medio millón de.. medio millón. Rex. Hasta la próxima, chicos. No olviden comentar y suscribirse. Un gran saludo. Soy Rextor. Bye, chicos. Deadpool. Bye, chicos.